Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración con ustedes. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras y sería solo principio de dolores. Él claramente estableció que el mundo estaría en conflicto y que en medio de todo ese conflicto habrían seguidores que estarían orando y haciendo brillar su reino en medio de la confusión de este mundo. Sin duda alguna, el conflicto no es solamente militar, no es solamente económico, político, educativo. Aún se da en el plano espiritual, se da en las casas, se da en la familia, se da en el trabajo, en la educación, aún en las iglesias. Es un conflicto mucho más profundo que una guerra militar. Y en este conflicto, el cristiano solo puede hallar seguridad cuando acude a Jesucristo. Cuando entrega su vida al príncipe de paz, quien dijo... Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta noche vamos a platicar con un cantante, con un músico, docente, padre de una... Señorita que acaba de graduarse de químico clínico biólogo y que ha venido delante de ustedes para glorificar el nombre de Dios y solamente el nombre de Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. El apóstol Santiago comenta que las guerras vienen porque nosotros tenemos pasiones, concupiscencias, codicias por el dominio. Es irónico porque no aprendemos a tener dominio propio y queremos dominar a los demás. La única manera para asegurar la paz la paz que solo Dios sabe dar. Es cuando una persona entrega su vida completamente a la voluntad de Dios manifestada a través de la vida, la enseñanza y la obra de Jesucristo. Y es precisamente de esto que hablaremos con Pavel Semaninsky, nuestro invitado de honor en esta noche. Gracias, Pavel. Gracias por la invitación, Pastor. Cuéntanos algo de ti, Pavel. Estamos ansiosos de escucharte, pero queremos conocer tu trasfondo familiar, nacional. Estoy aquí en México unos ya 16 años. Llegamos aquí con esposa, con dos hijas, para trabajar aquí en la Universidad de Montemarelos. Y aquí nos Dios regaló un varón, y ya que ya cumplió 15 años, y estamos eh, disfrutando de esta labor que estamos haciendo y disfrutando de compañerismo de amigos que tenemos aquí. Estamos trabajando en la Escuela de Música y compartiendo y aprendiendo en el mismo momento. Pavel, eh, tú naciste en un hogar cristiano y aprendiste a orar desde pequeño. ¿Qué ha llegado a ser para ti la oración? Oh, Esteban, puedo dar muchos sinónimos Um, primero es la comunicación con Dios puedo hablar con, como con padre, con amigo puedo contar mis, mis tristezas, mis eh, alegrías y yo creo que también es como conexión al poder así como estamos cargando el celular con un cable entonces cuando ya está pila acabada tú conectas y ves cómo está recargando entonces eh, cuando ya no tienes fuerza cuando ya no, no, no sabes qué hacer, a dónde ir eh, arrodillas y dices uh, Padre Celestial, ayuda yo no sé futuro, yo no sé qué me, qué me espera en el futuro cercano pero tú sabes, guía mis pasos porque tú solamente sabes estoy orando por, por familia, por hijos, por padres por iglesia, por trabajo por... todo puedo decir y sé que oración tiene un, un poder es una arma eh, en un, un campo de batalla eh, Invisible. Todavía no podemos explicar en detalles qué está haciendo oración, pero tiene gran poder. Estoy seguro en esto. Y podemos usarlo. Está al alcance de todos. Es gratuito. De Así hecho, es. el acceso hasta el trono de la gracia de Dios fue comprado por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. ¿No? Y Él intercede delante del Padre para que nuestras oraciones, conforme a su voluntad, puedan ser contestadas abundantemente. Es otro milagro. A veces no sabemos qué decir, pero solamente arrodillamos y Dios sabe nuestro corazón, nuestra posición, sabe qué queremos, aún no sabemos cómo expresar. Y el Santo Espíritu presenta nuestros eh, eh, suspiros eh, y ahí nuestros deseos, aun cuando no podemos explicar en los detalles. Es un milagro. Maravilloso. Tenemos un intercesor en el cielo y tenemos un intercesor en la tierra, en nuestro corazón, si lo hemos aceptado, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuéntanos algo de una experiencia personal que, donde tú hayas visto palpablemente. La gracia divina manifestada en oración. Um, esperaba esta pregunta y quiero decir que la eh, manifestación de Dios en mi vida está diariamente. Eh, voy a decir una cosa, un, una ilustración como director de orquesta me tocó salir con un grupo de muchachos a unos viajes largos entonces participar en una logística de organización entonces cuando alguien invita entonces debemos procurar que hay eh, transporte a ver cuánto cuesta, a dónde vamos cuánto cuesta, luego eh, hospedaje luego alimentos y bueno, mira si autobús unos 40 personas entonces una, una parada mínimo 100 pesos por persona entonces 40 ya es cuatro mil. Eh, eh, tres veces al día comerse un viaje, un largo, unos ya cuántos miles salen, ¿no? Uh -huh. Y luego de regreso, y ahí de instancia entonces sale un presupuesto enorme. Entonces piensas, ¿dónde voy a tomar este dinero? Y digo, vamos, tenemos este presupuesto para, para sacar el grupo. Porque sabes que puede pasar si, si sacas un grupo y no, no puedes alimentar, va a pasar con, con, eh, lo mismo con eh, lo que pasó con israelitas en desierto. ¿Para qué nos sacaste? Ahí en Montemarillo los teníamos todo y aquí no tenemos nada que... Entonces, hay que proveer de todo. Y entonces, cuando ves que estás muy limitado para organizar algo para unos 40 personas, pero cuando veo que ahorita en tiempo de... De, de, de sequía, cuando hay, hay falta de agua, de lluvia. Yo estoy pensando cómo Dios está alimentando tantas personas, vamos a decir en montemarelos en este municipio, en Nuevo León, ¿cuántos miles de personas, y dando agua, dando pan diario. Entonces, eh, decir que Dios manifestó en tal año de una forma especial, sí, claro, tengo esas experiencias, pero Será injusto decir que Dios actuó solamente ahí. Dios actúa diariamente y hay que tener esos ojos abiertos para decir, sí, Dios, mira qué, qué maravilla haces en mi vida. Primero, me, me das vida, me das salud. Cuando comenzó pandemia, cuando me preguntaron, ¿cómo estás? Digo, si tengo salud, ya con esto. Porque cuántas personas estaban enfermos Y tú estás con salud, ya con esto. Pavel por lo que has dicho, entiendo que Dios se manifiesta no solamente en cosas maravillosas, sobrenaturales, sino en los pequeños detalles de la vida que son cotidianas, naturales, aparentemente la tenemos ya y no damos gracias a Dios por tener la vida, por tener la juventud, por tener un trabajo, por tener, que son milagros de Dios, pero en forma, manifestado en forma cotidiana, en forma que aparentemente el trabajo lo obtuve porque mis esfuerzos, mis talentos, la vida porque como y tengo provisión, pero realmente cada día es un milagro de Dios. ¿A eso te refieres? Sí, hay que ver cosas extraordinarias en en, en eh, cosas ordinarios que para nosotros parece que es ordinarios y como ya mencionaste que soy ucraniano, soy de Ucrania y cuando veo lo que está pasando en mi país eh, actualmente y veo algunos posts que escriben en redes sociales dicen no sabíamos que éramos felices que no sabíamos que éramos ricos cuando teníamos todo esto entonces tristemente estamos valorando estas cosas extraordinarias diarias que Dios nos da eh, cuando perdemos, debemos que aprender a ser agradecidos y ver cosas extraordinarias que tenemos en la vida eh, cuando tenemos y ser agradecidos por eso, porque es, será injusto, otra vez quiero repetir, decir que Dios manifestó en tal momento de mi vida y en otro momento que no se manifestó, por favor, Dios se está manifestando diariamente en, en, cada, eh, instante. en cada instante. Si, tienes, si puedes despertarse y eh, tener un día más es un milagro, vida es un milagro, uh -huh. tener salud es un milagro, tener comida, pan en la me eh, en mesa es, es un milagro de Dios eh, y hay que agradecer por eso, tener paz, tener eh, eh, libertad, por tantas cosas podemos hacer, por familia, por amigos, por, por oportunidades de trabajar. Es todo, no, no podemos decir que es por sentado, ahí está, entonces ahí se debe estar. Y a ver Dios, ¿cuándo me vas a manifestar en, en mi vida con una cosa extraordinaria? Esto es por lo que debes agradecer. Y tristemente valoramos cuando perdemos. Sí, es verdad. Y hablando de Ucrania... Aquí hemos estado orando. Hay mucha gente, muchas iglesias alrededor del mundo orando por Ucrania. Y se han hecho colectas, uh, se, han hecho, se han enviado. Y son manifestaciones de la gracia de Dios a través del cariño que la gente tenga, la compasión y la simpatía por todos aquellos que sufren y lloran en una guerra injusta. Sí, sí, sí. Quiero, en, en este programa de oración quiero destacar el poder de oración. Y quiero agradecer a todas las personas que se acercaron, preguntaron cómo está, estoy yo, cómo está mi familia, cómo están mis amigos, cómo está el país. Y cuando dicen estoy orando por, por tus familiares, por tus amigos, porque yo sinceramente creo que oración tiene poder eh, aun cuando nosotros no, recono no reconocemos, en, no entendemos en su plenitud. Porque oración, eh, quiero repetir, es una arma en un campo invisible. Eh, como eh, Eliseo vio un ejército que su siervo no podría ver, así lo mismo pasa con oración. Eh, porque me cuentan experiencias ahí en Ucrania, cuando es, disparan y bala no llega. Cuando Dios cuida, en, en, suceden milagros, milagros en la vida, y, y ahí es donde entra oración. Ah, sí. Porque no sabemos que, a dónde se llega, pero realmente oración es una arma que está funcionando en este campo de batalla, que no podemos ver y no podemos medir y no podemos entender hasta plenamente qué está pasando. Exactamente. Por eso invitamos, queridos, a que nos unamos en oración. Oremos los unos por los otros. Recuerden que tenemos esta, este privilegio, este poder en las manos de poder invocar al Dios vivo. Y podemos hacer de esto un arma secreta que pueda usar las, las fuentes de poder divinas para poder salir más que vencedores en esta guerra que tenemos todos que se manifiesta también en guerras militares, pero también hay una guerra interior poderosa, hogares que están siendo destruidos. Y ahí es donde necesitamos reforzar las oraciones, someternos a la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia para que venga el, el reino de gracia a cada corazón. Así que invitamos para que ustedes envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que podamos glorificar juntos a Dios. Recuerden que hay un grupo de damas lindísimas que oran por esas, se unen a ustedes en esas oraciones. Y un servidor también, pidiendo no solamente por lo que ustedes están diciendo, sino por más cosas para gloria de Dios, conforme al Espíritu va guiando la oración. Así que, el caso en Ucrania... Eh, no solamente es abundancia de oraciones, también ha llegado ayuda. Cuéntanos algo de cómo las oraciones y los corazones que han contribuido alrededor del mundo para que sea menos doloroso el conflicto que está viviendo Ucrania en estos momentos. ¿Cuántos días tenemos ya de...? Hoy es día 84 de la guerra, 84. Entonces, guerra no ha terminado. Eh, quiero pedir que muestran dos mapas, eh, si pueden ser tan amables, dos mapas. El primer mapa demuestra el inicio de la guerra, que comenzó 24 de febrero. Y ahí, eh, con color rojo, rosa, pueden ver cómo estaba atacado el país desde el norte, este y sur del país. Eh, ahí ven en centro capital, Kiev. ...y ahí al lado, más o menos ahí donde está color azul... ...está Bucha, Universidad Adventista eh, en Ucrania... ...y así comenzó la guerra 84 días atrás. En otro mapa pueden ver la situación eh, actual... ...como está en dos días 16 de mayo... ...ahí ven como que es, eh, no lograron sus metas desde el norte... ...deberían retirar sus tropas... ...y ahorita están atacando desde este... Desde el sureste y desde el sur. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos dice este mapa? Nos dice muchas cosas. Primero, que hay sufrimiento. Si hay guerra, hay dolor. Hay desplazamiento. Hay angustia. Uh, hay dolor. Hay muerte. Hay destrucción. Eh, y ahí en, en este mapa eh, pueden ver en el centro, está eh, donde está rojo, por ahí, para lado, pero ahí en el centro está el lugar Dnepr, Dnipro o Dnipropetrovsk, eh, si sí es decir exactamente, um, mm -hmm. ahí puede canalizar eh, ayuda para personas que quien están eh, en iglesia, hay un centro caritativo en este lugar, y... Cuando me preguntaron cómo podemos ayudar, entonces podría canalizar recursos eh, para que en este centro podrían distribuir, porque mira, vienen personas que están en estas situaciones de guerra. Algunos están por dos semanas, cuando era, comenzó febrero, ese mes bastante frío, todavía ahora no es tanto, pero en este mes está bastante frío. Estaban en sótanos y cuentan testimonios que tenían siete personas, dos cajas de galletas, un poco de agua y se alcanzó para siete días. Y, todos comieron y, y no se acababa. Amén. Y Dios está Dios manifestando en otras maneras, diferentes maneras. Eh, ciudad Mariupol, cuando personas estaban saliendo, dicen, y qué, y qué extraordinario en esto. Es eh, una ciudad de tres, 300 mil personas, 23 dicen que murieron ahí. Salir de ahí era imposible. Y cuando, cuando salen, y entonces, es un milagro tener vida. Uh -huh. Y cuando llegan ahí, vienen con, así con ropa, lo que, como salieron, lo que asustados. Eh, quizá tienen, ni, ni siquiera tienen documentos, pero a veces sí tienen, entonces ahí deben recibir ayuda y mira, en estos lugares es un centro de distribución de ayuda, ayudan ahí, cada iglesia es un centro de refugio, Don, donde antes eran bancas para sentar, ahora son eh, camas para dormir, porque llegan y deben tener eh, un lugar para tomar eh, ducha para vivir, para dormir y están ahí por un tiempo y van a, a otro lado buscando su futuro vienen personas eh, de diferentes edades, niños ancianos eh, y deben recibir esta ayuda, y están ayudando eh, hice una página que se llama Esperanza Ucrania 2022 y ahí de vez en cuando estoy repasteando lo que están publicando en este centro caritativo. ¿Puedes repetir? La Esperanza, página? Ucrania 2022. Entonces en esta página de vez en cuando estoy compartiendo algunas iniciativas que hace Iglesia. De hecho, hoy quiero prestar por lo menos tres a cuales estoy canalizando y apoyando. Es uno de, de proyectos, es este centro donde se reciben ayuda y luego dan ayuda ahí, en el lugar de petrovsky y también llevan, llevan a lugares más complicados de donde personas no pueden salir. Si alguien desea, movido por el Espíritu de Dios, a donar algo, ¿cómo puede llegar a este primer proyecto? Uh, no puede? alcanzamos a poner, eh, poner eh, todos los datos eh, de, del banco, pero quizá puedan poner mi teléfono, y si alguien tiene disposición de colaborar en esta situación, puedo orientar cómo hacer esto. Tú nos has planteado que, que tienes tres proyectos. Este sería el primero de ellos. Sí. Quiero decir algo. Me gustó una frase que escuché de un pastor. A donde no pueden ir nuestros pasos, pueden ir nuestros pesos. Entonces, o los dólares también. Oh, también dólares. <risa> <risa> Pero eso es una muy no pasos, no pueden ir nuestros pesos. Pero, por eso podemos, um, primero, hablando de oración y de milagros, Debemos ser agradecidos a Dios por el cotidiano que tenemos, porque es algo extraordinario. Y como parte de la oración, el Espíritu de Dios también nos mueve a dar. Sí. Y es allí donde nosotros, puesto que valoramos esa paz, valoramos el trabajo, valoramos lo que tenemos, compartimos sí. lo mucho o lo poco que tengamos porque con aquellos que están necesitados. La diferencia entre que cuando estamos viviendo en paz, en libertad, con personas que viven ahí, leyendo lo que escriben, dicen, no sabemos si vamos a ver mañana. Las personas que llegaron hoy, los militares que están ahí en retenes, no sabemos si veremos mañana. Entonces, primer proyecto, cuando vienen, eh, es primer auxilio, ayudar a personas porque ya perdieron todo. Imagínate una, una pareja anciana, dice, en, en, en este escrito, dice, tenían granja, tenían vacas, tenían todo, ganado, todo. Y luego llegaron militares y dicen, deben que salir de acá, hay que refugiarse urgentemente porque está muy peligroso y deberían dejar abrir todo para que esas bestias van a, a donde puedan ir. Y dice un, una pareja, ancianos, 80 años, ¿cómo comenzar la vida de nuevo perdiendo todo? A veces algunos salen porque ya casa está destruida por completo, no, luego no tienen a dónde regresar, ¿a dónde ir? ¿Cómo comenzar la vida nueva? Y más si no tienen esperanza. Y en este momento, iglesia, ahí donde mencioné, abrieron puertas para decir no solamente, de, o no solamente ayudar en, eh, con pan físico, también con pan espiritual. Ese sería el segundo, proyecto, el segundo que está proyecto para Ucrania, en el caso que tú estás ayudando a coordinar, digamos, en estos Tres proyectos. Canalizar. Este, ¿sí? Canalizar. El segundo proyecto sería Biblias en Ucraniano para Ucrania. Entonces... Es algo interesante. Que sur, este proyecto, de hecho, surgió aquí en Latinoamérica. Una persona que vive en Costa Rica. Se llama Liz Polanco. De alguna forma, Milagrosa, contactó... Con, estaba buscando un ucraniano para tener un contacto. Y bueno, eh, encontramos... Yo creo que Dios hizo su labor, entonces y yo... Me sentí conmovido. Voy a decir la historia, el origen de este proyecto. Es una señora eh, predicadora, evangelista, eh, esposa de pastor, eh, persona muy activa, y tiene eh, muchos seguidores en redes sociales, predica diariamente, tiene su grupo de oración, y está predicando, dando conferencias, y en una conferencia, una pareja quería ver personalmente, pero no logró de llegar, no, no conocían entre sí. Y la persona de esta pareja, vio un sueño donde vio a esta persona, Alice eh, que estaba llevando Biblias, no, no, estaba llegando a Ucrania, eh, bueno, no voy a decir detalles, yo creo que esta, esta historia puede ser publicada en, en, en, con los detalles aquí en, en redes de UNI, pero llegó a Ucrania, a la frontera, y estaba corriendo y tenía dos eh, rollos en sus manos. Y entonces llegó a dos soldados. Estaba uno blanco, otro moreno. Entonces entregó a uno y a otro. Uno se abrió y otro se sorprendió. Y cuando se abrieron, ahí estaba el mapa. El mapa de, es mapa de refugio. Mapa de refugio. entonces la persona cuando vio este sueño, dice, siento que Dios quiere decir para ti algo. Yo no sé qué, pero yo vi este sueño. Aún no, no te conocí personalmente, pero vi a ti. entonces creo que Dios quiere decir. Y esta persona tomó... Tres días de ayuno para preguntar, porque estaba inquieta, y estaba orando por Ucrania, pero no, no sabía qué hacer, simplemente oraba. Pero Dios llevó más allá que oración. Y dice, en tercer día, entonces escuchó voz clara de Dios, dice, ¿qué tú tenías en tus manos, en esos rojos? ¿Qué tenías? ¿Tú tenías agua? ¿Tú tenías ropa? ¿Tú tenías medicamentos? No, ¿qué tú tenías? Tú tenías el mapa de refugio todo el mundo va a dar ropa alimentos, agua y entonces todo, todo esto, esto pero las Biblias solamente puede dar Iglesia porque nadie va a dar Biblias porque el mapa de refugio soy yo refugio soy yo y está este refugio en Palabra de Dios entonces realmente estos servicios que están haciendo la Iglesia es servicio de Jesús porque Él estaba satisfaciendo necesidad de personas y luego decía eh, sígame entonces, esto es lo que está sucediendo: um, satisfacer necesidades, dar lo que urgentemente se ocupan, pero ir más allá porque no es suficiente, porque vida es milagro y vida eterna es aún más milagro. Amén. Lo que Dios quiere dar. Pavel, entonces, tenemos hasta ahorita dos, dos proyectos que nos han sí. mencionado. Eh, ¿Tienes algunas fotos que nos muestren algo de estos proyectos sí. antes de pasar al tercero? Ok. Porque hemos estado orando constantemente y creo que es la respuesta de Dios a muchas oraciones y debemos dar gloria a Dios por lo que en medio del dolor y el sufrimiento Dios está actuando a través de sus canales humanos así es Participé en varias entrevistas donde traducía, de, eh, contactaba con pastores, con líderes, con eh, entusiastas, con voluntarios que trabajan en Ucrania con, con esta iniciativa, con este ministerio, con Liz y hay otro grupo, otro equipo que está eh, recaudando fondos para comprar Biblias porque en Ucrania actualmente no hay forma de publicar. No hay condiciones para eso, pero algo quedaba en, en bodegas. Entonces, podría, primero deberían a comprar las Biblias, todo lo que hay para comprar. Y es interesante que hay un, un eh, interés espiritual. Esta situación se puso a rodillas el país. Entonces, están buscando a Dios. Y cuando acudieron, uh, buscaron en centros de, bíblicos, ...para comprar Biblias, ya están comprando y ya no hay... Ya no hay. Uh -huh. ...y eh, si sí podemos ver fotos en, en una de esas fotos... ...bueno, es lo que están viendo que está... ...este proyecto más allá de las palabras... ...vamos a ver este, esta imagen... Eh, ...estaba traduciendo a un pastor Gleb... ...todas esas personas primera vez... ...cruzaron el eh, puerta de iglesia... ...porque llegaron para recibir pan diario y también ofrecieron pan espiritual. Amén. Y dice, para esas personas había solamente tres Biblias, porque estaban eh, dando eh, de mano en mano para que puedan ver que lo que dice es verdad, no están inventando. Y entonces esas Biblias están pasando de mano a mano, no pueden ni regalar ni comprar porque no hay, o no hay recursos. Entonces, eh, esta iniciativa llevó Biblias a Ucrania para niños, para adultos, para eh, los militares, y aquí son imágenes evidencia, que no solamente llega pan eh, diario, pero también pan espiritual. Y si una persona recibe la Biblia, palabra de Dios, esto significa que él quedará con esto y puede siempre estar con palabra de Dios y eh, acudir ahí, preguntar y tener contacto directo con Dios lo que Dios quiere decir a través de estas historias. Qué es, un, es un proyecto. Qué y hay forma de ayudar para esto. Sin duda alguna. Hay alguna forma en que, ya lo hemos anunciado aquí en el programa, pero sería bueno volver a mar, remarcar esto. Hay alguna forma en que cualquiera puede donar por siete dólares que done, se compra una Biblia, se quiere distribuir 40 mil Biblias. Esa es la meta. Mil lo que pusieron. Biblias durante 40 días y han estado orando y nos hemos... Uh, unido en oración a este proyecto. Ahí estamos viendo este, las opciones. Es esa es la imagen que puso Liz Polanco uh -huh. desde Costa Rica, pero eh, opción 1 y 2 es para bancos en Costa Rica, luego 3 y 5 es eh, opción internacional, eh, PayPal y cheque también, y opción 4 y 6 es en Estados Unidos. O sea, si una persona quisiera donar, puede emplear esos mecanismos para sí, enviar sí. dinero puede Si no ha tomado nota, puede eh, regresar el video y puede ver y pararlo para ver así es, los, así es. la forma. O ¿no? también si alguien eh, sabe cómo contactar aquí con, con eh, eh, este centro de comunicación o también pueden contactar conmigo, puedo facilitar y dar alguna asesoría cómo canalizar eh, esta ayuda. Eso es muy bueno. Pavel, ¿cuál es tu número para que si hay alguien que quiere uh -huh. tener más información y quiere ayudar... Y no haya la manera, quizás, tú puedas... Sí, ahí pueden compartir 826-162-7190. Muy bien. es con un mensaje pueden... ¿Puedes repetir nuevamente? Ahí está. Ah, 826-162-7190. Perfecto. Y bueno, ahora hablemos del tercer proyecto que tienes en mente o que se ha tomado la iniciativa y que debemos, podemos ayudar a este proyecto. ¿Cuál es? Um, también... Eh, mi, mi inquietud y no solamente mi inquietud yo creo que la universidad está recaudando fondos para apoyar a la universidad adventista en Buche uh -huh. ahí como vieron el primer mapa eh, donde está Capital, ahí cerca está donde estaba Azul, ahí está eh, ciudad Buche y como vieron se atacaron desde el norte en principio y esta parte estaba muy muy afectada, destruida y entonces, eh, podemos ver un video eh, donde, mientras estamos hablando, uh -huh, claro. eh, si ponen el buscador y si ponen Ciudad Bucha, pueden ver cómo está Ciudad después de la guerra. Hay muchas imágenes no tan agradables. Y entonces, eh, realmente esta ciudad claro. estaba muy afectada en estos momentos de guerra. Muchos lugares destruidos, eh, muchas casas destruidas. Pero... Ahí está campus universitario. Uh -huh. En este campus cayó seis misiles, pero no hicieron daño así mayor, entonces eh, eh, algo que todavía pueden reparar, no, no es eh, destrucción total y es un milagro de Dios. No hay tiempo para contar milagros que sucedieron ahí, pero... En primer instante sacaron los, eh, evacuaron los estudiantes, uh -huh. pero en instante llegaron otras personas que estaban viviendo alrededor buscando refugio, pensamos que eso va a pasar en uno o dos días, pero quedaron ahí por par de semanas y Dios estaba haciendo milagros en vida de ellos. No cristianos, no adventistas, estaban aprendiendo en esta situación creer en Dios, orar en Dios. Entonces quedó dos familias de, de este campus ahí para atender a esas personas y estaban predicando, enseñando y esas personas adquirieron fe a través de esta experiencia y este campus quedó afectado en alguna manera pero, pero está eh, en situación para restaurar entonces requiere recursos o sea, y también hay estudiantes que salieron pero deben continuar su proyecto educativo. Y aquí en la Iglesia, en montemarelos um, anunciaron eh, recaudación de fondos para Ucrania y entiendo que la administración tomará la decisión que, que esos recursos deben ir a la universidad. Y también tenemos video de directora de, de esta universidad que está hablando de, de situación, mm. podemos ver también. Muy bien, vamos a ver este video. Queridos amigos, me gustaría poder invitarlos al pintoresco campus de la Universidad Adventista en Ucrania, ubicado en el bosque de la ciudad de Bucha, de la región de Kiev. Pero no puedo, porque ahora estoy lejos de Bucha y lejos de Ucrania. Me encuentro en la Universidad Friedensau en Alemania, que abrió sus puertas a nuestros estudiantes y maestros para crear condiciones de vida seguras para que estudiemos y enseñemos mientras estamos aquí. Desde las ventanas del edificio que está a mis espaldas, los estudiantes pueden ver una imagen completamente diferente a la que vieron el 24 de febrero del año 2022, cuando tuvimos que realizar una evacuación de emergencia de nuestro campus. Aquel día vimos un ataque aéreo, donde helicópteros y aviones militares de enemigos bombardearon y atacaron el aeropuerto que no está muy lejos de nuestra universidad. Después de estos hechos, la administración de la institución decidió evacuar urgentemente a todos los estudiantes, maestros y residentes del plantel. Durante el mes de marzo, seguíamos buscando lugares seguros para ubicar a nuestros estudiantes y al personal, y el mes de abril nosotros logramos retomar el proceso educativo. Por la situación actual, optamos por la educación en línea. Y nuestra prioridad es que el mayor número de estudiantes posible se puedan unir al proceso académico. Muchos de ellos nos han expresado su deseo de continuar estudiando el próximo año. La mayoría de las familias de nuestros estudiantes perdieron sus medios de subsistencia. Por lo tanto, este año estamos dándoles educación gratuita. Sin embargo, estamos buscando ayuda financiera para pagar los salarios de los maestros y seguir apoyando a nuestra institución. Por supuesto, nos está ayudando la Iglesia Mundial, pero tenemos un déficit financiero. Por eso, estamos agradecidos con todos los que están apoyando la educación adventista en Ucrania, a estos jóvenes que quieren trabajar con dedicación para el Señor y quieren adquirir habilidades profesionales en esta institución adventista. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por su apoyo financiero y por sus oraciones. Y les pedimos compartir nuestra petición de financiamiento para que más personas puedan contribuir al proyecto educativo de nuestros estudiantes. Les deseamos bendiciones de Dios y un cielo de paz sobre ustedes. Y es un gran esfuerzo que están haciendo. Ofrecer educación gratuito uh, para que puedan seguir. Es, es un acto de fe y un paso de, de, de fe lo que están haciendo. También restaurar el campo requiere ayuda. Yo creo que nuestra universidad eh, hermana puede contribuir en esto y bueno, todos quienes que están cooperando y eh, aportando en esto será una gran ayuda. y Yo creo que Dios recompensará a cada uno de nosotros. Y si alguien quiere, quiere colaborar en este tercer proyecto, ¿qué debe de hacer? Um, Digamos, eh, de cualquier proyecto pueden... Eh, que, dar ofrenda sino directa ahí por las cuentas que mencionadas a iglesia universitaria aquí y pero hacer mención que es para proyecto tal especificar a dónde esta ofrenda y este dinero seguramente llegará a su destino en su momento y digamos si hay alguna duda alguien está indeciso de Información, por información, aquí estamos, puedes, aquí estamos, pueden comunicarse verdad, para, contigo. Para o que contigo. También, sí, al sí, programa sí. pueden comunicarse. Entonces, de esa manera podemos eh, aclarar y canalizar pues, los, la ayuda de todos hacia estas, digamos, zonas de gran necesidad. ¿no? Estoy seguro que muchas personas van a poder compartir las grandes bendiciones que Dios les ha dado hacia estas personas que lo necesitan, como hemos mencionado. Pavel, eh, vamos a escuchar mientras enviamos nuestros pedidos de oración al programa y también nuestros agradecimientos, vamos a escuchar un canto muy especial. ¿Cuál es ese canto que vamos a escuchar? Este canto que estamos usando con permiso está grabado en eh, ciudad Odessa, en Ucrania, eh, y bueno, se refleja de situación actual. Me impactó este canto, bueno, por imágenes sobre todo. Primero comienza con, con imagen donde hay trigo y campo y, y cielo. De hecho, es bandera de Ucrania. Es eh, amarillo abajo y azul arriba, que es eh, precisamente el, cielo. El, el campo de trigo, el cielo. Pero luego pueden ver la eh, situación que está pasando y se trata de oración. Entonces, es llamada a oración. Y se repite muchas veces, Dios ten misericordia de nosotros. Al final de este canto pueden ver el texto que es oración de Padre Nuestro. Invitación a oración. Y, y también hay una imagen ahí donde están personas orando. Estaban anunciando varias eh, iniciativas de tener oración en el país en 40 días. Y esas personas que están orando se, se ven que no es por, por eh, eh, grabar video. Es realmente situación que, que viven personas en el país arrodillados, pidiendo refugio en Dios. Y esto es gran lección, donde podemos buscar socorro, ayuda, refugio, en, en rodillas, pidiendo a Dios su, su intervención. Sí, estas imágenes que vamos a ver son realmente impactantes. Puede, es posible, hay que tener discreción en cuanto a las imágenes. Si hay algún niño, quizás no conviene que los vea, pero sí que escuche este canto, porque habla de lo más profundo de la necesidad del pueblo ucraniano, levantando su voz al cielo para que Dios intervenga en este conflicto. Mientras enviamos expedidos de oración y agradecimientos, escuchemos este canto. bendecido con muchas cosas y hace milagros que son naturales para nosotros, pero cada día es un milagro de Dios. Tenemos alimento, amigos, familia, donde vivir, agua, luz. Es una invitación a ser agradecidos y compartir todo lo que tenemos para poder ayudar a los más necesitados. Qué video tan impactante, qué imágenes. Y al último viene el padre nuestro, en ucraniano. Porque somos hijos de un mismo padre y podemos ayudar a nuestros hermanos. Y en medio de esta este combate de esta guerra, también hay momentos de felicidad para todos. Este fin de semana también tenemos graduaciones en la Universidad de Montemorelos. Felicitamos a todos los graduandos y rogamos a Dios que traiga a los seres queridos para celebrar y glorificar el nombre de Dios y que puedan regresar con bien a sus hogares. También pedimos por Alejandro Herrera. ¿Se acuerdan ustedes? Alejandro Herrera nos ha pedido que podamos decirles a ustedes que él está haciendo un taller, un taller para padres de familia que tiene 12 sesiones y empieza el 31 de mayo y es cupo limitado. Lo imparte él mismo. Recuerden ustedes que él fue sacado por la gracia de Dios de las garras del vicio, de la adicción y ahora comparte esas experiencias para ayudar a otras familias que tienen jóvenes en adicción. Aquí están los datos, la información que necesitas. Pasa la voz para aquellos hogares que están pasando por esta situación porque esto es precisamente una respuesta a la oración de su conversión de Alejandro Herrera. También enviamos un saludo muy especial a las iglesias hispanas de Kansas, Missouri, especialmente a la iglesia de Benecer y la iglesia latinoamericana que atiende el pastor Juan Acosta. Un saludo para usted, pastor, y a toda la hermandad de estas hermosas iglesias Ebenecer y Latinoamericana, un saludo cordial y nuestras oraciones para que Dios también derrame bendiciones para ustedes sobreabundante. Entonces tenemos también los siguientes pedidos de oración que nos han llegado y agradecimientos. Carlos Mario. Pido oración por mí y mi esposa, Ruth de la Cruz, por mis hijos Grecia, Carlos Jacinto, Natalia y Carlos Aarón. Pido para que nuestra fe en Dios nunca nos falte y le sirvamos a Él en su iglesia. Amén, amén. Además, pido por la bebé Jimena, que está en el hospital hace tres meses. Pido por su mamá Yeli y su papá para que acepten a Jesús como salvador. Estaremos orando, nos uniremos a ti y también por tu familia. Humberto Ramírez, buenas noches. Pido por la salud de mi hermana ya que iniciará un tratamiento. Vamos a orar por tu hermana Humberto. Gaviota, hola, buenas noches. Pido oración por mis hijos Jorge y Alondra para que Dios tenga misericordia de sus vidas y cumpla su voluntad en ellos. Amén, Gaviota. Rubicela Rueda, buenas noches, me encuentro muy enferma y hoy en la noche voy a pasar al quirófano. Pido por favor una oración para que Dios pueda sanarme. No te dejaremos, estaremos orando por ti, Rubicela. Buenas noches, el Eterno les bendiga a todos. Soy Roque Sosa, ¿cómo está Roque? Por favor, incluya en sus oraciones al niño Irving Mera Sánchez. Tiene 10 años y en una ranchería de Hidalgo un toro lo embistió, perdió un ojito y tiene varias fracturas en su cráneo. Está muy grave en el Hospital General de Pachuca. Que el Eterno en su amor y misericordia haga el milagro y permita que sane. Nos unimos a ti en oración. Vamos a orar por este pequeño, que Dios dirija las manos de los médicos, porque Luz del Carmen ya se bautizó, hemos estado orando, y entonces Luz se bautizó, amén, y gloria a Dios, que Dios les bendiga. Rosalía García, pido oración por mi hermano Martín García Valderrábano y familia. Rosalía, un abrazo para ti a la lejanía porque conocemos tu familia y las amamos. Que Dios pueda escuchar nuestra oración por Martín García. Ricardo HR, buenas noches. Doy gracias a Dios porque mi hija, el 15 de mayo, cumplió 17 años. Pido oración por, su, por un trabajo. Muchas gracias. Ricardo Hemos orado por ti y seguiremos haciéndolo. Nos unimos a ti en oración. Alicia Baladez, deseo colocar en las manos del Señor a mi hijo Steve. Que el Señor ponga el deseo de estudiar en una de nuestras escuelas adventistas. Amén. Ángel Ambris, bonita noche. Dios les bendiga y los cuide. Les pido oración por mí y por mis hijos. Que Dios les dé buen corazón y vean por mí. Nos unimos a ti en oración, Ángela. También oramos por tu salud, porque nos acordamos de ti. Y nos acordamos porque Dios es bueno y misericordioso. Y no nos olvidas, ninguno de nuestros pedidos de oración cae al suelo, sino que Dios los escucha. Vamos a orar, les invito a que inclinen su rostro, donde quiera que estés. Vamos a unirnos. De hablar con el Dios Padre nuestro Pavel, ¿quieres hacer una oración? yo termino con otra oración está bien, mira Pastor uh -huh. uh, es la vida cuántos eh, momentos para celebrar uh -huh. y también cada uno tiene su lucha su guerra sí, sí. pero la oración tiene poder, vamos a orar uh -huh. nuestro Padre estamos aquí, hijos tuyos y agradecidos porque tú nos permitas Um, estar en este momento uh, en oración y unirse con tantos hermanos, y hermanas para presentar nuestras uh, alegrías también nuestras luchas cada persona que tomó decisión sentar en dispositivo escribir estas palabras era una oración también pastor Esteban Leo era otra oración y yo quiero también participar para que oración tiene este poder. Quiero participar y interceder por esas personas, por sus alegrías, por sus necesidades. Señor, escucha esas oraciones porque están escritas, están pronunciadas. Y tú escuchaste, tú sabes corazón de cada uno y situación de cada una de, de esas personas. Eh, ayuda. Eh, es, es, es, de estar, queremos, queremos pedir que est estás cerca con ellos Que escuchas, que ayudas Que eh, sostienes a cada uno de ellos También uh -huh. estamos pidiendo por personas Que están sufriendo en forma tan cruel En esta guerra Queremos pedir que tus ángeles En, en doble porción están ahí Y que puedan cuidar Y que puedan calmar Y que puedan... Eh, terminar con con este sufrimiento pero sabemos señor que tú pronto vienes amén. y nuestro hogar no es aquí estamos aquí como extranjeros como peregrinos pero nuestro hogar está en el cielo y queremos que, que regresas pronto que podemos estar contigo fortaleza esta, esta esperanza en nuestros corazones pedimos en nombre de jesús amén, amén. querido padre celestial tú que conoces cada corazón tú que miras lo que nosotros mismos no podemos, tú que eres compasivo, maravilloso, y que nos has enviado a tu Hijo a morir por nosotros, y no lo escatimaste, sino lo diste, Señor, ¿cómo no nos vas a dar todo lo demás? Y aquí clamamos delante de tu presencia, para que en primer lugar, en medio de la guerra que cada uno de nosotros vivimos, haya paz. Que solo tu presencia ponga paz y gozo en nuestros hogares y en nuestro corazón. Porque tú estás al control, Señor, de nuestras vidas. Porque tú lo has prometido. Mi paz os dejo. Has dicho, Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tú lo has dicho, Señor. ¿Quién como tú? Te alabamos y entregamos nuestro corazón a ti en esta noche. Coloca la paz que solo tú sabes dar. Y la alegría de tu presencia gobierna nuestros corazones, Señor. Lo pedimos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Amén. Pablo, muchas gracias por compartir este testimonio con imágenes y cantos. Gracias. Tú tienes una promesa. Cada semana dejamos una promesa para que meditemos, para que pensemos, oremos por esta promesa. Hagamos la propia. Que la palabra escrita llegue a ser palabra viva en nosotros por medio de la fe y la oración ¿cuál es la promesa que tiene Pavel para nosotros? hay tantos pero hoy quiero compartir promesa que está en el Evangelio de San Juan capítulo 14 desde el primer versículo no os angusties creed en Dios y creed también en mí en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir si no fuera así no os habría dicho que voy a preparar un lugar y después de ir y prepararlos un lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que vosotros también estéis donde yo voy a estar ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy me gustan esas palabras Amén. porque dice que nuestro lugar nuestra casa no es aquí estamos aquí de paso, pero ahí tenemos un futuro mejor Amén. una esperanza gracias Pablo y gracias a ustedes, queridos, por estar un momento en la presencia de Dios en este programa y hallar paz. Recuerden ustedes que en los pequeños detalles de la vida podemos ver la presencia de Dios guiándonos. No tengamos miedo. Dios está al timón de nuestra vida si le hemos entregado en oración nuestra vida. La gracia del Señor Jesucristo.